Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un lance doble, dos borrego cimarrón, un animal de 4 estrellas y un bicharraco de 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en la Reserva Americana de C que tiene el nombre de Latinoamericana que habitaba este lugar, allá por el, los 1800, principio de 1900, vemos hay un, un grupo de borrego cimarrón, cuatro estrellas, un cinco estrellas, tenemos un cuatro estrellas y un cinco estrellas, así que vamos a irnos a por nuestro animal, cinco estrellas, calibramos la distancia, vamos a ver si podemos disparar, Nada, vamos a intentarlo otra vez Nos cuesta Disparamos una vez No le hemos, le hemos fallado Ahora sí le hemos impactado Sale corriendo Le damos un disparo nada no, pero fallamos Ya salen corriendo todos los animales Nada, hemos fallado lo hemos dado solamente el primero Y el resto hemos fallado Vamos a recargar A ver si puedo hacer otro lance Que había más animales Mira, ahí va otro corriendo. A ver si puedo hacer el disparo. No, están muy largos. Están muy largos. Ahí va el Ahí vemos otro macho. A ver si viéramos alguno para poder... Mira, ahí se ha quedado uno. Se ha quedado uno rezagado. Pues le vamos a disparar. Le hemos impactado. Y ahora sí vamos a, a recoger a nuestros animales. Ya sale el otro también corriendo. A ver si puedo... No, No, ya no tengo... Yo no tengo lance, la verdad como estamos a 200 y pico metros, no se han asustado mucho. Si estuviéramos más cerca hubieran salido todos en desbandada. Pero El problema que tiene este juego es las burbujitas de aire, te vas acercando y a 300 metros salen huyendo, eso lo tiene que corregir. También hemos tenido la ventaja de que el aire nos daba de cara y no nos han olido, si no hubiera sido imposible hacer el lance. Vamos corriendo a ver si encontramos la, la sangre, puesto que tenemos ahí la marca y vamos a, a recoger los animales. Sabemos que hemos disparado a dos, o sea que tenemos dos piezas abatidas, o supuestamente abatidas si las encontramos, porque la verdad es que cuesta un poquito con la sangre, ya estamos llegando a la zona de impacto, mira, si sí, vemos aquí, el, vemos la sangre... Tiene burbujas, o sea, sabemos que hemos tocado pulmón. Así que el animal está muerto y vamos a, a seguir la sangre. Mira, aquí tenemos otra. Como tenemos dos animales, no sé a cuál corresponde cada uno. Vamos a ver. si sí, aquí están. La verdad es que cuesta un poquito verlos, pero bueno, ya nos vamos acostumbrando a esta, a esta dinámica de, de buscar los rastros aquí tenemos los bebederos Quiero aprovechar eh, para decir mientras buscamos el animal Que ha habido una notificación oficial de que en la reserva de, de Transilvania De momento no podemos encontrar el oso pardo Aunque veamos los, los hábitats Y que en una próxima actualización pues ya podemos encontrar el oso pardo Así que no lo busquéis, que simplemente no lo veis porque no está bien. Bueno, vamos a seguir buscando las, las huellas Mira, aquí ya tenemos el rastro Ya vemos que va para allá Y seguimos despacito La verdad es que hay veces que cuesta Hay veces que se ven a lo largo como ese de ahí Pero otras veces nos cuesta verlo Nada, estos son huellas de oso Sí, mira, va por ahí adelante Por aquí, por el tronquito este que hay veces también que nos pasa que llegamos a un tronco no podemos pasarlo y tenemos que rodearlo vamos a seguir buscando la sangre aquí está y ya no andará muy, muy lejos el animal tenemos que es un sangrado grande un sangrado medio alto vamos a seguir buscándolo la diferencia cuando estábamos con el calor de Will la verdad es que nos sabía el indicador de dónde iba el animal y aquí es un poquito más complicado, más como en la vida real. Aunque tengo que decir que los animales tardan mucho en morir. Recorren ciento y pico metros cuando un disparo en el pulmón en la vida real el animal no anda más de 20, 20 metros. Pero bueno, esto yo creo que lo, lo corregirán en próximos parches. Ya tenemos ya un buen sangrado, una buena línea de dónde están los animales vamos a seguirlo vamos a ver vamos por aquí ve ya el sangrado que es muy alto y ahí está ahí está el animal ya lo tenemos aquí así que vamos a recogerlo si es el 5 estrellas o será otro vamos a ver no es un 4 estrellas pues nada vamos a, a cobrar el dinero y a buscar el, el cinco estrellas que es lo que nos interesa aquí tenemos más sangre pero no sabemos si es suya o es del, del otro vamos a volver puesto que tenía que estar por esta zona y aquí vemos claramente dos huellas de sangre vamos a buscar es el problema que tenemos cuando disparamos a dos animales eh, tenemos dos rastros y no sabemos a, a cuál corresponde cada uno bueno, pues ya hemos encontrado cinco estrellas, que está aquí delante, que lo hemos visto. Mira, aquí está. Y vamos a ver qué puntuación tiene. Y luego tiene una cuerna muy bonita. Un buen disparo a 239 metros. Le hemos dado en el pulmón nuestras cinco estrellas. Nos va a dar 439 monedas, pero como lo vamos a desecar, no se va a dar el caso. Volvemos otra vez a ver el disparo como lo hemos impactado sin embargo cuando ha ido corriendo hemos fallado todos los disparos aquí tenemos 142 kilos de animal y 462 puntos pues ahora os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido abatido en el horario de, de beber en esta zona de aquí yo estaba buscando cabras y me he encontrado esto así que voy a ir a, a montar el vídeo y esto es todo por hoy